Santo, Cristo vive Era para el 1986 O 87 Que esta iglesia 86 Que esta iglesia tenía como 12 o 15 personas Y ahí estaba Lolita Que era una de las jóvenes De esta iglesia Hoy día ella es abuela Quiere decir que ella constantemente Ha estado durante ese tiempo Bajo su Bajo lluvia y bajo trueno, vengo ya al Señor. Así que con ustedes, el Evangelista Lolita Parrales. Dios le bendiga mucho más. Es un hermoso privilegio estar en la casa del Señor. Nos gozamos por este privilegio que Dios nos ha regalado y si vamos a impartir la palabra del Señor es aún mayor el privilegio. Gloria a Jesucristo, como el pastor lo ha dicho, ya tengo mucho rato por este territorio y la verdad que hasta que Cristo no diga algo diferente, aquí seguimos. Gloria al Señor, qué lindo es mi Cristo. Es un hermoso privilegio pertenecer a la iglesia de Jesucristo y es un privilegio también pertenecer a la iglesia, a la Biblia Gloria a Dios De verdad hermanos que esto de Predicar la palabra del Señor Es lo más maravilloso que a mí me Pudo haber sucedido, en el año 86 como el pastor lo recuerda Cuando yo llegué a esta iglesia Nunca me hubiera imaginado que Dios Me tenía escogida para un Privilegio tan hermoso como Es ser portadora de la palabra Del Señor, de verdad hermanos Que muchos privilegios Dios nos concede en esta tierra pero ninguno es tan valioso como ser predicador del evangelio, como llevar buenas nuevas de salvación, como ayudar a que el hombre, la raza humana se reconcilie con Cristo Jesús y ser nosotros ese medio los ángeles añoran ese deseo pero sabe Dios se lo concedió al hombre, Qué lindo es el Señor es un privilegio hermanos porque esto no solamente es mío sino también es de mi familia, mis hijos, mi esposo, el cual ha tenido que tener mucha calma con porque esto de predicar la palabra del Señor es un compromiso serio, no es un juego esto es algo grande y la familia es partícipe de todo esto pero también gozan de gran privilegio esto hermanos es lo mayor, es lo más grande, es lo más hermoso que nos pudo haber sucedido vamos a ponernos en comunión, vamos a orar porque el tiempo ha avanzado y la verdad que eh, el predicador siempre se prepara para un largo mensaje pero como que el tiempo ha querido ya Reducirse Todos en comunión Padre en esta hora venimos delante de tu presencia Te damos las gracias por tu gran amor Por tu gran misericordia Por este día que nos concede Llevar palabra de salvación Palabra de vida eterna Pongo este pueblo en tu mano Señor amado Aquel que vino por primera vez a este lugar Como aquel que lleva muchos años en este lugar Sé tú hablando a nuestra vida Señor A través de tu palabra Mira aquellos hermanos Padre bendito que están aquí mi Dios Quizás enfermos de su cuerpo Quizás habilitados por diferentes circunstancias Por situaciones Pero en esta hora Maestro Santo Invocamos que el Espíritu Santo Tenga todo control de nuestras mentes Unge mi cabeza Unge mis labios Unge mis cuerdas vocales Unge todo mi ser Me pongo en tus manos Me cubro con la sangre de Cristo Y a cada persona aquí presente Úngelo Señor amado Para que reciban tu palabra Y que puedan ser bendecidos Fortalecidos a través del Espíritu Santo Gloria a Dios para siempre Quiero agradecer a los pastores De la iglesia de la Biblia Ya que ellos fueron esas personas Que de primero cuando yo llegué a este lugar El pastor siete y media de la mañana Lo más tarde Llamaba porque iba a recoger las personas no crean que todo ha sido fácil, ha sido difícil Muchos de ustedes quizás no saben lo que esta iglesia Ha tenido que trabajar y ver durante tantos años Para poder ver lo que ahora tenemos Y vamos para adelante con la ayuda del Señor Esto no se queda acá Porque mientras Cristo no haya venido El Evangelio seguirá siendo predicado Las personas seguirán siendo capacitadas Para llevar palabra de salvación y vida eterna Así que estamos agradecidos porque... Las personas que Dios puso en esta iglesia no iban de paso, sino que iban para quedarse. Gloria a Jesús. Voy a pedirle que nos vayamos, abramos nuestra escritura en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y en el versículo 12 y 13.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 Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. El 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Gloria a Jesús, el nombre del Señor glorificado. Y el Espíritu Santo trayendo bendición a nuestras vidas. Voy a estar predicando en esta tarde con el tema, poniendo la mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Gloria a Jesús. Esta porción bíblica que hemos leído, aquí es Josafat, el rey Josafat, hablando esta palabra del Señor. El rey Josafat, hermanos, fue un hombre que estuvo gobernando en Judá y en la tierra de Efraín. Y este hombre cuando tomó ese reinado, Josafat, era un hombre que tenía 35 años y gobernó durante 25 años en ese tiempo. Y la Biblia dice que Josafat hizo lo correcto delante de Dios. Josafat fue un hombre que fue privilegiado porque fue hijo de Asa, quien, quien también hizo la voluntad de Dios en su tiempo cuando estuvo gobernando. Y al morir Asa recibió esa posición o tomó esa posición Josafat y que también hizo la voluntad de Dios. La Biblia lo declara como un hombre temeroso a Dios como un hombre que dirigió ese pueblo hacia Dios, hacia lo correcto, hacia adorar al Señor. Pero nosotros vemos que Josafat fue un hombre que la Biblia lo describe como un hombre que puso defensa, que puso vallados durante ese tiempo en el territorio de Judá y Efraín, el cual él gobernaba, y que puso allí también jueces. Fue un hombre que tuvo, levantó vallado, tuvo cuidado de ese pueblo en cuanto a la seguridad se refiere en contra de los enemigos que ese pueblo tenía. Pero no solamente se quedó ahí, sino que Josafat también dirigía al pueblo hacia Dios en santidad. Ya que Josafat era un hombre temeroso de Dios, estaba dirigiendo a este pueblo sabiamente hacia Dios, dirigiéndolo cómo conquistar la bendición de Dios y cómo mantenerse en armonía con Dios. Porque a veces nosotros podemos asegurar muchas cosas como nuestro futuro, como nuestro diario vivir, pero olvidarnos que lo que más necesitamos es tener esa conexión con Cristo. Es por eso que mi tema en esta noche, mi tema en esta noche o en esta tarde es no quites la mirada de Cristo. Pon tu mirada en Cristo, poniendo la mirada en Cristo como usted lo quiera discernir. ¿En quién yo pongo mi mirada? ¿La tengo puesta en los hombres, en el líder? ¿La tengo puesta en mi seguridad, en mis finanzas? ¿La tengo puesta en mi familia? La tengo puesta en una nación donde es muy diferente a la nación que la hermana describía en este lugar. Cuando estaba hablando de misiones, una ciudad, un país, Nopal. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una persona de Nopal y ella me contaba varias situaciones que se daban en Nopal. Situaciones difíciles, eh, discriminativas sobre todo, pero pobreza, pobreza y más pobreza. Y es por eso que esta gente no tiene una libertad en Cristo Porque están esclavizados por el pecado Donde Cristo no está hermanos hay ausencia de presencia de Dios y donde hay ausencia de Dios va a haber todo tipo de calamidad porque el que trae la bendición a nuestra vida y la estabilidad social, la estabilidad económica pero sobre todo la seguridad en Cristo es que alguien nos dirija hacia Cristo. Es que alguien nos dirija y nos enseñe quién es Cristo y que nosotros podamos ver esos ejemplos en esos líderes, en esos hombres valientes que un día determinaron ser siervos de Dios y que Dios mismo los escogió. Y cuando Dios escoge, hermano, no hay quien se pueda hacer un lado porque este hombre, Josafat, había sido privilegiado en doble manera ya que su padre también era un rey. Así que este era hijo de un rey en doble manera, en dos Manera. ¿Por qué? Porque tanto biológicamente Como también espiritualmente Son privilegios que no todo ser humano los tiene Pero nosotros tenemos el privilegio De ser los hijos del Rey de Reyes Y del Señor de Señores Y no hemos quitado la mirada del Dios vivo Porque el Dios vivo que dirigió a Josafat Para ser guía de ese pueblo Y conducirlo hacia la rectitud Ese mismo Dios es El que nos está dirigiendo a nosotros En este tiempo Pero fíjese que este hombre Un hombre de 35 años Cuando como ese reinado, es un hombre joven, imagínense cuántos hombres de 35 años hay acá con una responsabilidad tan grande, pero tan privilegiada a la vez como es conducir el pueblo de Dios, porque Judas es el pueblo de Dios y Efraín también. Pero ¿sabe qué sucedió? Que a este hombre le llegó el día malo, le llegó el día difícil. Le llevó el día de la preocupación, el día en que Satanás se había levantado en contra de este pueblo Y en contra de este hombre, en contra del siervo de Dios, en contra de Judá y de Efraín Ahí es donde este hombre empieza a experimentar Josafat que estábamos viviendo un momento duro en el versículo 1 y 2 del, vers del capítulo 20 que acabamos de leer dice que le llegó noticia que los moabitas y los hijos de Amón se habían levantado en contra de él todos los sirios y que esa gente hermanos era gente enemiga del pueblo de Dios. Esa gente está representando a Satanás A veces nosotros como iglesia de Cristo Ahora en este tiempo Nosotros vemos circunstancias Que nos toca vivir como familias Como iglesias, como individuos Tú como joven vives tu situación La dama como dama vive su situación La pastora como pastora vive su situación El pastor vive su situación Hay ataques que son individual para una persona Que son singulares Pero hay ataques que vienen para todos de un pueblo para toda una nación y este hombre como representante en ese momento del reino de los cielos como hombre guía para este pueblo que es el pueblo de Dios estaba viviendo el momento de la angustia porque le llegó noticia se han levantado los enemigos y vienen estos pueblos contra ti vienen contra tu reinado y aunque él había levantado jueces y tenía sus, sus tropas que lo cubrían Pero hay algo que a mí me impacta Si usted vuelve a analizar los versículos que leímos Él fue donde Jehová Dios de los ejércitos Y le dijo, mira no tenemos cómo defendernos No sé qué hacer, no sé qué hacer Pero él sí supo qué hacer Que era venir a Dios solicitando ayuda y no nada más solicitó ayuda, sino que Él hace una confirmación y dice, volveremos nuestros ojos a ti. Si usted lo, lo analiza, ahí está en el versículo 13, en el versículo 12. Pondremos nuestros ojos en ti. De ahí sale el tema. De este mensaje, porque mis ojos Están puestos en Jehová Dios De los ejércitos, y yo espero Que usted tenga sus ojos puestos En Jehová Dios de los ejércitos En el que le dio la vida, el que Nos sacó del pecado, el que Pagó un precio alto en la cruz del Calvario, el que nos rescató Para vida eterna, y es por eso Que allá nosotros hermanos, en el libro De Juan, en el capítulo 6 De ahí por el versículo 50 51, ya desde el 46 en adelante, nos ha Habla que el que come del pan, del verdadero pan que descendió del cielo Y bebe de la verdadera bebida que descendió del cielo Que es la sangre de Cristo Dice que no morirá sino que vivirá Porque dice que ese pan no es como el pan que comió el pueblo de Israel Cuando iba cruzando el desierto Sino que porque ellos comían pan que descendía del cielo Pero era un pan para el estómago Era un pan para que no murieran de hambre pero el pan que nos representa ahí la palabra del Señor en ese libro de Juan en el capítulo 6 es un pan que dice que no morirá, que es para vida eterna, que el que come de ese verdadero pan y bebe de esa verdadera bebida, esa persona no morirá, sino que vivirá hablando en un sentido espiritual, hablando de que aunque yo me vaya a la tierra después de que deje de respirar, mi espíritu está vivo y está en lugar de reposo, está con Cristo. Está para vivir una, una vida eterna con Cristo Jesús No en dolor, no en tristeza, no en angustia Sino en paz, porque en vida no separé mis ojos del Dios vivo Del Dios todopoderoso, del que nos ha dado vida, del que nos rescató Y aquí Josafat en ese tiempo, Jesucristo no, no había muerto en la cruz todavía Pero ya él tenía a Jehová Dios de los ejércitos Y Jehová Dios de los ejércitos hablaba con él y le daba la palabra y Él como siervo del Dios vivo se Era dirigido por el Espíritu Santo Y Él le dice No sé qué hacer Pero sí sé que pondremos nuestros ojos en ti No nos desviaremos Y ahora él nos dice a nosotros a través de su palabra No te desvíes, no desvíes tu mirada No te desenfoques de Cristo Mantente firme porque qué bonito es hermano Josafat estaba reinando era, Había sido el hijo de un rey Estaba todo en armonía Estaba todo en paz hasta que llegó el ataque del enemigo y así sucede ¿no? en este tiempo con nosotros los hijos de Dios. A veces hay años, hay tiempos de bonanza, hay años donde ni siquiera un catarro le da a la persona. Por lo cual yo doy gloria a Dios porque si algo Dios me ha regalado hasta este día es una salud. Pero reconozco que es Jehová Dios de los ejércitos, el que me guarda con propósito. El que lo guarda a usted con propósito para testificar de su grandeza, de sus proezas. Para que nosotros veamos que Él nos tiene en el hueco de su mano. Pero sabiendo hermano que llegará el momento difícil, ha llegado el momento difícil a mi vida también, claro que sí Y yo estoy seguro que usted tiene su historia, usted tiene su testimonio donde usted ha tenido que pronunciar lo que pronunció Josafat No sé qué hacer, pero volveremos, nuestros ojos estarán puestos en ti Pero miren el versículo 3 Ahí dice, hace dos cosas Josafat del mismo capítulo 20. En el versículo 3, ¿sabe qué es lo que hace Josafat? Dice que humilla su rostro. Humilla su rostro para consultar a Dios. Qué lindo es que yo no llegue como que mira, aquí yo soy la, la grande, aquí yo soy tu hija. ¿Cómo es posible que permitiste que vinieran estos pueblos a atacarme? ¿Cómo es posible? No, él dice que humilló su rostro. Ahí lo tiene usted en el capítulo 20, versículo 3 de segunda de crónica. Dice, humilló su rostro para consultar a Dios. Ese fue el primer paso que hizo Josafat. ¿Y sabe cuál fue el segundo paso que dio? Allí mismo se lo dice, dice que convocó a toda la nación de Judá a un ayuno Y dice que allí estaban los hombres, los, las mujeres y los niños y los hijos Allí estaban todos, estaban como en un momento de que aquí no hay nada más que hacer Aquí el único que nos puede salvar de estos enemigos porque los enemigos que venían los tenían temblando. Así como nosotros a veces tenemos que cruzar valles espirituales en el espíritu, batallas fuertes donde no sabemos de dónde vendrá la respuesta. Sabemos que el único que tiene la respuesta es Cristo Jesús Pero eso solamente se va a dar cuando nuestra mirada no se desvíe Cuando no nos desenfoquemos Cuando no pongamos nuestra mirada en el problema Y pensemos que el problema es más grande que Dios Sabe que la palabra del Señor nos enseña algo bien precioso No pienses qué tan grande es el problema No le digas a Dios qué grande es tu problema Dile al problema qué grande Dios Dile a tu problema que grande Dios Dile a tu problema que tú tienes libertad en el espíritu Que si tú estás enfermo del cuerpo Tienes el doctor de doctores Que tú si no tienes seguridad de salvación Él te da seguridad Porque el enemigo puede atacar tu mente Y haciéndote sentir o pensar que no eres salvo Y que si algo te sucede no vas con Cristo Tal vez trayéndote a memoria situaciones Que quizás tú has cometido o has hecho O has vivido o has practicado pero déjame decirte que Dios no tiene memoria de tu pasado Dios tiene memoria de tu presente y de tu futuro Pero tú tienes la arma para darte cuenta y rechazar todos esos pensamientos Porque son las armas que Satanás utiliza para debilitar el pueblo de Dios Y es allí donde la palabra del Señor se cumple Donde Él dice, diga el débil fuerte soy Diga el débil fuerte soy Cuando tú te sientes débil en la fe Cuando tú te sientes desmayar Cuando tú sientes que no vas a poder Cuando sientes que no tienes la arma en tu mano Cuando sientes que tú estás ahí como medio tambaleando Ahí tú tienes que decir yo soy fuerte en Cristo Jesús y yo no voy a desviar mi mirada, yo no voy a, yo no me voy a desenfocar solo porque estoy viviendo esta situación. Déjeme decirle que yo he vivido situaciones difíciles donde probablemente, no importando la hora de la noche, la hora de la madrugada, he tenido yo que doblar rodillas y pero también he tenido que decirle Señor no estoy sola. Tú me prometiste a mí y yo aquí estoy obedientemente ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que tiene familia, todo aquel que tiene hijos Yo le digo a la juventud, juventud ahorita tú te enamoras Ahorita tú vives tu vida pensando que todo es un jardín de rosa Pero yo te tengo noticia, nadie llega al cielo en un saltito Porque el cielo está bastante alto Aquí solamente va a llegar aquel que reconozca como reconoció Josafat que él no tenía nada que hacer, que ese, ese hombre, esos pueblos, esas naciones que se habían levantado, que los moamitas eran fuertes, que los hijos de Amón eran fuertes, pero que más fuerte era al Dios a cual ellos habían creído y servido, el Dios de sus padres, el Dios de los antepasados, el Dios de los héroes de la fe, pero sabe qué, nosotros en este tiempo vamos a enfrentar situaciones difíciles, yo me acuerdo que en mi juventud todo era flores, todo era lindo y sigue siendo lindo No me estoy quejando Déjeme decirle que soy una mujer muy bendecida En muchas áreas de mi vida En muchas áreas de mi vida Soy más que bendecida Más que victoriosa Pero eh, Josafat estaba siendo victorioso Era un hombre bendecido Su pueblo estaba bendecido Porque no hay bendición más grande Que ser el pueblo de Dios Mas sin embargo eso no indica Que no vendrá la aflicción Pero es ahí nuestra actitud es ahí donde nosotros tenemos que mostrar quiénes somos. ¿Qué actitud pondremos cuando llegue la situación difícil? ¿Cuál será mi respuesta? ¿Desviaré mi mirada? ¿La preocupación me ahogará y perderé la paz? ¿O vendré a los pies de Cristo y le diré Señor aquí estoy? La respuesta no la tengo yo pero la tienes tú. Y yo soy tu hija, y yo sé que no me vas a dejar perecer. Y si algo llegara a suceder, yo sé que tú tienes control. Estoy aquí, aquí, mi aquí Señor. Pero yo no me voy a desviar, me voy a mantener firme. Y eso fue lo que hizo Josafat. Josafat convocó al pueblo. No nada más fue él solo. Convocó a todo el pueblo Este pueblo era el pueblo de Dios Ser un pueblo obediente Es así como la iglesia, la Biblia Que amamos al Señor con todo nuestro corazón Verdad que amamos al Señor con todo nuestro corazón Y que venga lo que venga Vamos a estar siempre diciéndole Señor Aquí estamos porque no hay nada mejor que tú No hay nadie que nos pueda dar lo que tú nos has dado Quizás hermanos hay personas con situaciones duras Pasando quizás circunstancias Pero déjame decirle que todo hombre y toda mujer Mujer de Dios las pasará, pero no las va a pasar solo, sino que el ángel de Jehová va a estar con usted. El ángel de Jehová va a estar ahí mostrándole que usted no está caminando solo, sino que tiene a Cristo. Mire, se humilló su rostro. ¿Qué, qué es humillarse? ¿Qué es humillar el rostro? ¿Qué es humillarme yo completamente? Mi alma y mi espíritu delante de Dios Es reconocer que yo no tengo las habilidades Para resolver esa situación Que yo no tengo el arma para salir de esa situación Que yo de mí misma no lo puedo lograr Que mi familia necesita la mano de Dios Mis hijos necesitan la mano de Dios Que aunque yo tuviera el mejor diploma guindado en mi pared Aún con todo y eso dependo de Cristo y cuanto más cuando hay enemigos en mi contra, y todos nosotros tenemos un enemigo, estamos siendo perseguidos. Satanás tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros, puestos para derribar la fe que tenemos, porque él vino a matar, ¿Qué, ¿Qué es lo que Él quiere matar? Mi fe primeramente Porque por esa fe es que yo soy fuerte No porque yo en sí sea fuerte Sino por la fe que tengo en Cristo Jesús Porque la fe que tenemos en Cristo Jesús No es la fe que tienen muchas personas En algo muerto, en algo perecedero O en algo temporal La fe que nosotros tenemos es en el Dios vivo En el creador del universo En el dador de la vida Y eso es lo que a nosotros nos mantiene firme Lo primero que el enemigo va a tratar de llegar a hacerle es desviarlo que su vista, que su pensamiento se desvíe Que en vez de mirar a Cristo Vea esas cositas que lo entretienen Como las películas, como la música Como el sexo libre, como la droga Porque todo eso está allí disponible A la disposición Hay libertad para mucha juventud Y aún para damas, caballeros Perderse si se quieren perder Pero también hay mucha libertad Para agarrarse de la mano de Cristo Entonces el enemigo llegará de muchas maneras Ya la iglesia, la Biblia ni las iglesias ni los concilios están peleando con armas, con fusiles. No, no, no. La palabra de Dios lo declara bien claramente en el libro de Especio, que dice que nuestra batalla y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como estaba peleando Josafá. Josafá tenía que ser enfrentado a esos pueblos enemigos, pero nosotros somos combatientes con las huestes celestiales que se mueven en los aires, los que me dicen a mí Lolita tú no puedes, los que le dicen a usted Efraín tú no puedes, Pedro tú no puedes, María tú no puedes, mira lo que hiciste, mira cómo, cómo cometiste falta, mira cómo les fallaste a Dios, ese es un ejército que trae desánimo al que le deja la puerta abierta. Pero cuando el desánimo quiera entrar, cierre la puerta y recuérdele que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y que usted tiene quien pelea por usted, que usted tiene el que va a guerrear por usted. Lo único, la única condición que tenemos es no desviar nuestra mirada de Dios. Humillarnos hacia Él reconociendo quién es Dios, qué representa en nuestra vida. Y darnos cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Convocar ayuno. Convocar ayuno. ¿Por qué convocar ayuno? Porque cuando nosotros venimos a Dios. Es porque estamos humillados. Reconociendo que solicitamos su ayuda urgente. Necesitamos la ayuda. Convocar ayuda a Dios. Convocar al pueblo ayuno. Para poder solicitar ayuda de Dios. Pero a veces nosotros hermanos, yo siempre digo y creo que en alguna ocasión yo lo he comentado con algunos hermanos, que muchas personas tomamos tiempo de vacación, tiempo libre, nos vamos una semana. Hay personas que conozco que se van hasta por dos, tres semanas y hay gente que hasta por un mes, Déjenme decirle yo nunca he hecho eso, yo no puedo estar lejos de mi casa por tanto tiempo. Y no es porque yo esté atesorando una casa, sino porque hay que realmente tener cuidado de la familia, tener cuidado del hogar, tener cuidado de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de nuestras responsabilidades. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros tomamos todo ese tiempo para que nuestro cuerpo se relaje, pero no tomamos tiempo para venir a los pies de Cristo. A veces lo primero que sentimos es cansancio y vamos rápido y obedecemos ese síntoma de cansancio Sin saber que es el armamento, que esa es el, la fuerza contraria enviada por Satanás Utilizando nuestro mismo cuerpo, nuestra misma mente diciéndote no, descansa, ¿qué vas a ir a hacer Mira la hora que es, ya es tarde, acuéstate Necesita dormir, el doctor dice que si no duermes ocho horas no vas a estar bien Pues yo déjeme decirle que cuando duermo menos es cuando más fuerte estoy cuando duermo tres horas es cuando más fuerte estoy, cuando duermo cuatro horas es cuando mejor funciono, cuando como menos es cuando más energía tengo. ¿Sabe por qué? Porque la energía que da Dios no es la misma que da la comida, no es la misma que da el sueño. Cuando estamos en Cristo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra guía, Él nos sustenta, pero para eso hay que humillarse. Esa es la actitud, tener ese patrón de humillación delante de Dios Tener nosotros esa disciplina de que necesitamos venir a los pies de Cristo Y alimentarnos de esa palabra y de la oración Porque si no hacemos eso, vamos a desviar nuestra mirada Vamos a desviarnos del Rey de Reyes y Señor de Señores Y eso es lo que no queremos hacer Todo esto sucede hermanos todo este relato del capítulo 20 sucede hermanos cuando él convoca a Yuno, y él arma una gran conversación con Dios pero hay una parte que me impacta que está en el versículo 14 dice que en el versículo 14 yo no se lo voy a leer dice que estando en esa asamblea pero usted lo puede leer si gusta había un joven un joven levita Hijo de Zacarías Ese joven tenía una comunión Directa con el Espíritu Y ese joven le dice A ese pueblo oigan todo Lo que Dios tiene que decirnos Y en resumidas palabras Lo que Dios le dice a este joven A través del Espíritu Santo Es no se adrementen No tengan temor, no tengan miedo Que yo estoy con ustedes Eso es lo que les hace saber Hay una respuesta del Dios vivo En ese momento para ese pueblo pueblo que está angustiado ¿por qué? porque está siendo atacado por los enemigos pero eso es lo mismo que ocurre con el tiempo con el cristiano de este tiempo el cristiano de este tiempo tiene el espíritu santo allí estaba este joven que después de oír el relato lo que Dios le dice lo que Dios dice a través de este joven ese pueblo estoy yo segura que pudo respirar con más profundidad más relajado ¿Sabe por qué? Porque nosotros confiamos en Dios Pero cuando vemos una señal Como que recobramos más fuerza Es como cuando Dios nos habla a través de un sueño O Dios nos habla a través de una palabra Y sentimos que esa palabra Es como si hubiera sido escrita Directa para mí para aquella situación que tal vez estoy viviendo. Para aquella angustia. Y sentimos que esa palabra no es de nadie. Sino que es nuestra. Y la hacemos nuestra. En ese momento. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Para consolar al pueblo. Y sabe lo grande que es el Señor. Que este pueblo recibió instrucciones, allí se las da en todo el capítulo, cómo era que Dios iba a pelear con ellos, cómo era que Dios les iba a dar la victoria en contra de los hijos de Amón, los Moamitas y hasta sirios que se habían agregado a ellos. Eso era tremendo hermanos porque eran Ejércitos poderosos capaces De atemorizar a Josafat A su reino y a su nación Pero sabe qué? no importa qué tan grande, es el, tan grande es el Dardo que se levanta en contra de ti De tu familia, de tu ministerio De quien tú seas en Cristo Jesús Yo te recuerdo a través De la palabra del Señor que así Como Dios estuvo con el pueblo De Judá y el pueblo de Efraín Así como estuvo con Josafat Como guía de ese pueblo está con nosotros, está con todo Cristiano que le cree al Señor Y que no debía su mirada Que no debía su fe Sino que se mantiene firme En lo que ha creído y confesado Porque esto no es mantenerse firme Cuando todo marcha bien Cuando todo es un jardín de rosas esto es mantenerse firme cuando tú sabes que estás viviendo una situación dura, difícil Y que tú sabes que tú mismo o tú misma no la vas a solucionar Es ahí cuando nosotros somos imitadores de lo que dijo Pablo que hemos, Primero que hemos aprendido a vivir en cualquier circunstancia agradecidos con Dios No desmoralizados porque algo resultó mal, no Agradecidos con Dios ¿Por qué? Porque hemos aprendido A agradar a Dios A adorar a Dios A servirle a Él En momentos de escasez Como en momentos de bonanza en momentos de salud como en momentos de enfermedad, ¿por qué? Porque nuestra mirada y, no, y todo nuestro ser sabemos que depende de Dios y colocamos toda nuestra confianza en Jehová Dios de los ejércitos y pensamos que no hay mal que dure 100 años, que eso ya va a pasar y que veremos la gloria de Dios. Que veremos la gloria de Dios Así que sin importar lo que está pasando La iglesia de Cristo en este tiempo Quizás tú allá que me escuchas A través de las redes sociales No sé en qué lugar del mundo Quizás tú estás pasando dificultad Quizás no tienes que comer Quizás no tienes empleo Quizás hay alguien enfermo en tu casa Quizás estás abatido Muchos están tratando hasta de suicidarse Son situaciones difíciles Pero la palabra del Señor te dice en este momento ahora En Cristo está la respuesta, no te desvíes sino que mira el blanco que es Cristo, mira a Jesucristo que el enemigo tú lo estás visualizando como valiente pero más valiente es al Rey de Reyes y Señor de Señores a cual tú entregaste tu vida, gloria a Jesucristo y mire lo que sucede con este... Con esta situación, con este hombre, con este joven, este joven hermano proyecta más fe en ellos. En el versículo 14 proyecta mucha más fe en este pueblo porque oyen la voz de Dios y las instrucciones. En el versículo 15 dice y dijo oíd Judá. Todos vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios. No es vuestra la guerra le dice ese pueblo sino de Dios porque no se habían levantado en contra del pueblo en sí. Sino que en contra de Dios porque ese pueblo agradaba a Dios Porque Josafat había dirigido a este pueblo hacia Dios ¿Sabe lo que Josafat había hecho? Los había enseñado a ser adoradores Si usted lee todo ese capítulo es precioso Los había enseñado a adorar en voz alta y sabe por qué los había enseñado A adorar en voz alta Porque yo como yo siempre le digo a mi hijo Deuel, le digo Deuel, hay cosas Que tú las tienes que orar en secreto Pero hay cosas que tú las tienes Que pronunciar a los cuatro vientos Porque tú quieres que Satanás Te escuche y que si hay algo Que está por ahí a tu alrededor salga Huyendo porque no va a resistir La presencia del Dios vivo Porque no va a resistir que un joven como tú Quiera agradar a Dios Porque él ha tratado y seguirá tratando Tratando de sacar y de desviar nuestra mirada y que nosotros empecemos a desmayar. Adrementarnos porque le hace creer Que su teoría es una teoría fuerte Y que nosotros no hemos visto a Dios Que nosotros solamente estamos aquí Porque nos han hecho creer algo Pero realmente yo he experimentado a Dios En todas las facetas Dios me ha hablado a través de su palabra A través de sueños A través del Espíritu Santo De muchas maneras he experimentado La obra de Dios en mi vida He visto el cambio en mi vida He visto el cambio en mi casa En mi hijo de Dewell y aún en Junior que no esté en esta iglesia Ni en ninguna todavía Pero déjeme decirle que esté en la memoria de Dios Porque si yo le soy fiel Ese muchacho déjeme decirle Que está experimentando cambios Y yo tengo una petición grande delante de Dios Y siempre le digo Señor el sueño que tú le dejas a Junior Dárselo a Porcha como confirmación Porcha es su muchacha, su señora, su esposa Como usted lo quiera poner eh, Yo le digo para que no haya en ninguno de los dos ¿Y sabe qué? Si yo me mantengo Fiel y mi esposo se mantiene fiel Al Señor, más fiel es Jehová Dios de los ejércitos Que cumplirá su promesa Yo no me dejo adrementar Porque hubo un tiempo que el enemigo Te puede hacer pensar o creer Que ya no se puede, pues yo le Tengo noticias, si sí se puede Porque Cristo está con nosotros Si sí se puede porque el Rey De Reyes no nos ha abandonado El brazo de Jehová no se ha cortado Y su oído sí. Sigue estando atento al clamor de todo aquel que no se ha desviado Porque no le buscamos al Señor en momento de aflicción Sino que confesamos su poder y su gloria en todo tiempo Sino que creemos en sus proezas, en sus milagros de rescate, de salvación Y como producto y ejemplo de eso estamos acá nosotros Usted cree que nosotros éramos tan lindos y tan buenos y tan santitos Que es por eso que estamos aquí, es todo lo contrario, es Estamos aquí porque éramos malos, éramos pecadores, éramos perversos, éramos gente con una mente sin Cristo, con un corazón vacío pero cuando el Espíritu de Dios llegó a nuestra vida nos transformó, cuando la presencia del Señor llegó a nuestra vida hizo cambio en nosotros, quitó la venda de nuestros ojos y nos hizo ver la grandeza de Dios y es por eso que ahora no nos atemorizamos por nada de lo que el mundo nos quiera ofrecer o nos quiera intimidar. O lo de que el enemigo venga y diga te arrebato los hijos Para angustiar a la madre, para angustiar al padre Yo le digo a los padres en esta hora Si tus hijos no están sirviendo al Señor séle fiel a Dios tú al cien por entreguemos nuestra vida al Señor no al 50 no al 60 sino al 100% a Cristo Jesús Porque yo le tengo noticia a los padres también que tienen sus hijos jóvenes Nunca el enemigo va a usar otra arma más poderosa según él que es quitarte la paz de en tu hogar a través de tus hijos de quitarte el sueño a través de tus hijos Porque ningún padre a mí me pueden pisotear A mí me pueden amarrar A mí me pueden hacer lo que me quieran hacer Y, y no hay problema Porque yo soy una persona que practico el perdón Que vivo la gracia de Dios Pero los muchachos no porque ellos no han tenido ese encuentro todavía No se han desarrollado Y yo te digo a ti madre, a ti padre Que estás en este lugar Ahora clama por tus hijos Ahora ayuna por tus hijos Ahora dale la gloria a Dios por tus hijos Ahora date cuenta que no tienes que desvelarte No hay necesidad de pasar eso Tú tienes la oportunidad porque tus hijos están chiquitos Si yo hubiera tenido todo el conocimiento Que de los últimos 10 años para acá Y de, y de esa relación tan estrecha con el Espíritu Santo déjeme decirle que muchos problemas hubieran sido evadidos pero sabe por qué el enemigo entra a la juventud y a los adolescentes sobre todo porque los adolescentes están tratando de buscar su identidad están buscando cómo deshacerse de los padres. Y desprenderse un poco más. Porque ya se sienten grandes. Y el enemigo aprovecha ese momento. ¿Para qué? Porque esa es una arma poderosa. Para que la madre y el padre. Empiecen a preocuparse. Y estén en angustia, en agonía. Y ya desvíen su mirada. En el, y la pongan en el problema que están viviendo. Y quiten los ojos del Dios vivo. Pero yo le digo en esta hora. Y yo le digo al diablo en esta hora. El problema puede estar ahí, pero Cristo También está ahí y Cristo es mucho más Poderoso, nosotros hemos creído en un Cristo de poder y no nos vamos a desviar Nuestros pies van a continuar firmes Nuestros ojos van a continuar firmes Vamos a estar sin desviar la mirada Tenemos nuestra mirada y nuestro enfoque En Jehová Dios de los ejércitos, no en el Problema, no en la angustia, no en la Enfermedad, si tu cuerpo está enfermo También Dios tiene sanidad que ese es el ejército al cual en este tiempo muchos tienen que combatir las enfermedades en sus cuerpos, las angustias que tienen, las limitaciones otros están batallando por rescatar su propia vida de algunos vicios, de algunas actitudes que todavía a Dios no le agradan y tú sabes cuáles son porque para estar consagrado a Dios hay un patrón, hay un manual y si yo cuando oro el Padre Nuestro le digo al Señor santificado sea tu nombre Yo tengo que estar santificada también para Él Yo tengo que estar separada de todo pecado, de todo lo que contamina, de todo entretenimiento Que lo que hace es sustentar tu carne, tu alma pero que tu espíritu se pone triste porque no hay nutrición para Él lo único que alimenta el espíritu es la palabra del Señor, la adoración a Dios. Y aquí vemos a Josafat enseñándole a su pueblo, guiando al pueblo de Dios. Que adorar a Dios en voz alta es bueno porque el enemigo lo escucha y el enemigo sale huyendo. Pero Dios también lo oye y uno se libera, se liberta, se siente libre. Si había atadura, sale volando porque el enemigo trata de atar la mente. Hay personas que yo observo allá como me siento atrás o Observo que hay personas que como si tuvieran glue en sus manos. Como si estuvieran amarrados totalmente pero no pueden levantar su mano y sabe yo le digo en esta hora yo viví ese tiempo yo lo conozco muy bien yo sé que eso significa atadura no hay libertad en el espíritu absoluta eh, quizás usted salvo claro que sí pero sabe que está sucediendo que Satanás lo está oprimiendo para que usted no pueda gozar de las riquezas que Dios tiene para usted. Al usted sentirse así como amarrado Que no tiene libertad de alabanza No tiene libertad de adoración Que usted no es capaz de gritar un gloria a Dios Que usted no es capaz de hacerlo Ni aquí donde está en medio de cristianos, Menos lo va a hacer en su casa Menos lo va a hacer en su trabajo Menos lo va a hacer en la calle Porque si usted aquí donde hemos venido A adorar al Señor Donde hay presencia de Dios Donde hay manifestación del Espíritu Santo Aún aquí se ve gente Que está batallando contra esa Ejército que se ha levantado en contra de su mente y lo tiene allí oprimido déjeme decirle que Jehová Dios de los ejércitos vino a darte vida y cuando Él dice que Él vino a darte vida es para que vivamos una vida plena una vida en plenitud en Cristo en gozo en paz hermano gozo y paz no es ausencia de problema Gozo y paz significa Que yo puedo adorar al Señor en todo Tiempo, yo puedo exaltar el nombre del Señor en todo tiempo, aunque esté Bregando con alguna situación o alguna Circunstancia, pero tengo la paz De Cristo en mí que cuando es tiempo de adorar Al Señor, lo adoro con toda mi alma Con todo mi corazón, ¿sabe por qué? Porque para todo hay tiempo Hay un tiempo que es para adorar al Señor Y no le podemos traer una alabanza Al Señor mediocre No le podemos traer una alabanza Que está ahí abriendo los labios, pero con su corazón o su mente en otro lado, déjeme decirle que la alabanza que Dios quiere es aquella alabanza de aquellos hombres que le adoramos en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad es adorarle al Señor cuando nosotros nos hemos separado para Dios, eso es adorar al Señor en espíritu y en verdad, separados para Dios, no vendidos con Satanás, no vendidos con las cosas del mundo, no pensando en los deleites de la carne, sino que estamos Deseando que nuestra alabanza agrade a Dios Que nuestra alabanza sea recibida con agrado Que suba como ese aroma fragante Esos son los adoradores que él busca adorato, Adoradores comprometidos a agradar a Dios Ese es un adorador que le adora en espíritu y en verdad Comprometido a adorar a Dios Y no comprometido con los deleites que le ofrece el mundo O que le presenta Satanás Hemos sido llamados hermanos en este tiempo a poner nuestra mirada en Cristo Jesús y en todo tiempo el siervo de Dios o la sierva de Dios que quiera ver su gloria y que quiera ser más que vencedor En contra de sus enemigos Déjeme decirle no hablo del enemigo de su vecino No hablo del enemigo de su familiar Ni enemigo de la iglesia mucho menos Ni en su trabajo Hablo de esas huestes celestiales Que utilizan la misma concupiscencia Que hay en algunos todavía Y que eso lo hace desviar su mirada de Dios Esas son las malicias que atacan mucho más en este tiempo a la juventud, a los adultos, a las damas, a los caballeros, aún a los niños. Hay niños que si ellos no tienen lo que ellos quieren, usted puede ver que no aceptan lo que los padres le dicen. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con eso de la rebeldía. Y la rebeldía es una de las cosas que aleja a la humanidad de Dios. Nosotros tenemos que entender en todo tiempo, hermanos, no cuando las cosas están marchando de la perfección o a la perfección, no. Sabe que tristemente yo hablaba con una sobrina que tengo allá en Dallas, no en Houston, perdón, que ella se congrega en una iglesia y ella me comentaba que ellos eran como 50 personas antes de esta pandemia, una iglesia pequeña, pero que predique el evangelio como usted no tiene una idea en todos lados a través de las redes sociales. Pero déjeme decirte que me dice que ahora hay de 10 a 15 personas, quiere decir que las personas estaban congregándose en esa iglesia desviaron su mirada perdieron el enfoque y ella tristemente me decía eh, La iglesia se siente vacía Le digo pero no hay por qué sentirse vacío Porque donde hay dos que realmente Quieran servir al Señor Ahí va a estar la presencia del Señor Y Él va a traer más gente Y yo le dije en la iglesia mía Ahora es cuando realmente estamos cosechando Ahora es cuando estamos más en fuego, Ahora es cuando estamos viendo la victoria del Señor ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que la vida del hombre es frágil y que de un momentito a otro desaparecemos de esta tierra y que es cuando más nosotros tenemos que hacerle fiel al Señor y no ser intimidados por los armamentos o por los ejércitos que se levantan en contra nuestra, sino que nosotros somos ese pueblo que no debía su mirada. Y que mantiene sus pies firmes y ceñidos sus lomos con el apresto del evangelio. Sabiendo que Cristo viene pronto y que la iglesia del Señor pronto desaparecerá de esta tierra. Así que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Enseñemos la palabra del Señor, no solamente verbal sino siendo luz en este mundo de tinieblas, siendo ejemplo para otros, que ellos no escuchen un eco de voz, sino que vean un ejemplo viviente, que camina, que se mueve y pero que vive la palabra del Señor. A eso nos ha enviado el Señor, a ser luz. En este tiempo difícil y duro Nos tocó vivir una generación Donde el Espíritu Santo puede reposar en cada uno de nosotros No solamente en los reyes, no solamente en los profetas No solamente en los sacerdotes Sino que en toda persona que le abre su corazón a Dios Si tú eres un joven, el Espíritu de Dios Déjame decirte que quiere morar en ti Tú eres una señorita, el Espíritu de Dios quiere ser morada en ti Tú eres una dama, el Espíritu de Dios Quiere hacer morada en ti Tú eres un caballero, el Espíritu de Dios Quiere hacer morada en ti Tú eres una visita que está aquí por primera vez Y no ha recibido a Cristo Él quiere hacer morada en ti Pero el primer paso es que vengas a Cristo Tu nombre sea escrito en el libro de la vida Y Él va a morar en ti Gloria a Jesucristo Él es el mismo ayer y hoy Él sigue peleando por nosotros Él no ha abandonado a su pueblo ni a su iglesia ¿Cuántos creemos que tenemos a Cristo? de nuestro lado, la palabra de Dios dice que Dios estuvo con Josafat y yo le digo en esta noche Dios está con usted, porque todo aquel que quiere caminar con Dios, Dios va a caminar con usted, solamente él se aleja cuando yo le cierro la puerta Gloria a Jesucristo, pongámonos de pie en esta hora, qué lindo es el Señor, aleluya Gloria